muy seguro de que estaremos ahí en, el, en la segunda parte del Clásico, yo creo que sí. Yo pienso que eh, Cuba tiene pocas posibilidades. Con respecto a este primer grupo, Cuba puede pasar. Aunque los rivales son fuertes, ellos pueden jugar un buen papel ahí. Yo sí considero que el equipo debe pasar de la primera fase y tiene posibilidades. No soy pesimista pero no, no veo este, este equipo en la actualidad como el de primer clase. Buen picheo, buena defensa, yo pienso que el equipo nuestro eh, va a avanzar. Todo evento de béisbol en que participa Cuba genera polémica. Desde hace años conocedores y aficionados cubanos esperan el regreso a planos estelares. Parece una quimera volver a repetir la actuación del año 2006 cuando alcanzamos el subcampeonato. Sobre lo que puede hacer Cuba en el quinto clásico mundial de béisbol estaremos hablando en Desde Cuba. En el ranking mundial que incluye los resultados de todas las categorías, Cuba aparece octava por detrás de Países Bajos y delante de República Dominicana. El quinto clásico mundial de béisbol se celebrará del 8 al 21 de marzo en cuatro ciudades de Asia y América. Cuba forma parte del grupo A junto a Taipei de China, Italia, Panamá y Países Bajos conjunto contra el cual debutará el mismo 8 de marzo. Se ha demostrado en diferentes campeonatos centroamericanos, panamericanos, en mundiales, que el picheo ha estado siempre por encima. Pero la característica que tienen los jugadores cubanos no es igual que los jugadores de grandes ligas. Hay que ver el swing que hacen los jugadores de grandes ligas y el swing que hacen nuestros jugadores. Fundamentalmente que se van con lanzamientos malos. Pienso que el equipo Cuba se está preparando bien, en esos juegos que están efectuando en Japón se les ha visto con garra, con deseos de competir. El béisbol no es un deporte de milagros y entonces los datos estadísticos de Cuba en los últimos años, más la calidad que tienen los otros equipos, más la forma en que se ha hecho este equipo, que los mejores jugadores tú no los puedes utilizar en el caso de los lanzadores 15, 20, 30 lanzamientos, es decir, el director no decide. ¿Cuántos lanzamientos puede hacer su figura estelar, aunque esté ganando un juego por una carrera? Con esas, en esas condiciones no, no se puede avanzar. El análisis de MLB da que Cuba puede incluso estar entre los cuatro primeros equipos porque le puede ganar a Corea del Sur. Entonces, tenemos una ventaja con el picheo. El picheo que tenemos en este Clásico no lo habíamos tenido nunca. Y pienso que todo va a depender de cómo llegue Luis Roby Morán, cómo llegue Moncada, el bateo de España, Lorenzo Quintana, que va a ser el, debe ser el receptor titular y lo que pueden aportar los otros muchachos. Yo creo que la, el equipo Cuba no va a pasar la primera fase porque han echado cinco juegos de preparación y no andan muy bien. La expectativa de nosotros como cubanos es, es luchar y luchar y la última palabra la dice el terreno. En el latinoamericano entrenó a la selección cubana antes de partir a la gira por Asia. Allí estuvieron dos reconocidos técnicos pinareños, José Manuel Cortina y Alexander Urquiola. Ambos le hablaron a Cuba Debate sobre lo que vieron en esos días y sus criterios sobre el equipo, a lo que sumamos la opinión del experimentado entrenador Charles Díaz. Ese equipo es un equipo competitivo, tiene un buen picheo, la defensa es buena y yo creo que los bateadores se deben ir adaptando. Es lo más difícil que hay en el béisbol batear, pero yo creo que ya viendo picheo como lo están viendo durante todo este mes de febrero que han estado allá, el bateo, o sea, la ofensiva debe mejorar porque son bateadores que tienen talla, que son bateadores que vienen de una liga profesional con nivel y pueden hacer un buen papel. Pues favor, yo no he hecho batería, simplemente es el salto. La idea es ah, un precio de muy grande. Por eso son cuatro juegos, nada ¿no? más. Eh, no es fácil el para otros juegos. Ahora, trabajando en Japón con otros juegos, eh, pues equipo se puede estar ofensiva. Y van a sentir más confianza, van a sentir mejor, van a ser más, más eh, pasivos. ¿Va a el mejor lanzamiento? Hay un buen ambiente, los están motivados todos los aspectos fundamentales para, para poder enfrentar este tipo de eventos. Y creo que sí, creo que, que, que, que poder, podemos cumplir el primer objetivo que es pasar a, a la segunda fase. Creo que están, están los hombres necesarios para eso y tienen la mejor disposición de, de hacerlo. Ahora toca escuchar las impresiones que nos llegan desde Japón sobre el entrenamiento, gracias a la colaboración del periodista Roberto Ramírez. Adelante. El trabajo fue, eh, fue conseguido eh, en tratar de, de, por lo menos los, los lanzadores que teníamos aquí ¿no? en Cuba, resolver los problemas que tenían, sobre todo en el, en, en el aspecto del de control. Para darle un secreto, que los piches cubanos tiramos mucha bola, ¿no? entonces estamos trabajando, trabajamos mucho en eso. Eh, sobre todo eh, eh, que den strike, que eh, tienen la bola para la zona. Ahora en, en, en este torneo, en los torneos estos aquí, los lanzamientos tienen que ser por encima de las 17, quiere decir que tienen que ser para arriba Nosotros estamos bastante contentos con el trabajo que se ha ido haciendo, el trabajo de los muchachos. Creo que hemos podido cumplimentar con todo lo que estaba planificado para cada etapa y, y creo que ya te, se puede establecer eh, la funcionalidad del grupo, de la, del área, y, esper y que, que esperen por el resultado Hemos dirigido las acciones fundamentalmente al conteo de dos strikes Al swing ese de dos strikes que es clave para pa no, no quedarnos sin contacto en el, en el turno bate Y hemos trabajado contratiempo bateando rompiente bateando recta Con, con pitch a corta distancia y hemos bateado en BPL en juego Quiere decir que ha tenido un orden eh, consecutivo de las acciones y fundamentalmente la bola rápida con la, con la máquina también, que eso nos ayuda a coordinar esa velocidad que es clave y a, a mucha lectura de lanzamientos rápidos para poder enfrentar piches de 95, 96 e incluso hasta más millas por hora. En la defensa, eh, porque consideramos que es un complemento de la, de, de la ofensiva, nosotros tenemos un buen picheo, al tener nosotros una buena defensa que nos respalde, nosotros eh, con pocas carreras que podamos hacer, nosotros podemos podemos llevarnos la victoria. Hemos, tra hemos insistido mucho en eso, hemos trabajado con ejercicios especiales, hemos trabajado por áreas. O sea, no solo coger rolling, la defensa es hacer una asistencia, hacer un buen tiro corte, eh, estar detrás del trailer, del trailer cuando, cuando tiene que estar. Ha sido una, una buena semana de trabajo, se ha topado, se queda, fue el objetivo, eh, de los juegos se ha sacado provecho, cosas buenas y cosas malas, y las cosas malas sacarle lo importante para que no suceda en la competencia nada, pienso que el objetivo de venir aquí ahora para Hasta el momento, los dirigidos por Armando Johnson acumulan más derrotas que victorias. Los jugadores han podido adaptarse al cambio de horario y también al picheo rival. Ya casi al finalizar, les propongo escuchar los criterios del periodista Joel García sobre las posibilidades de Cuba en su grupo. Sí, gracias Angélica. Bueno, me has pedido que haga un... Al menos un comentario sobre el grupo de Cuba en el Clásico Mundial. Hay que decir que este grupo para muchos es el más débil de los cuatro, pero para otros significa incluso el grupo de la muerte, porque ven con muchas posibilidades tanto a Cuba como a Países Bajos, como a Italia e incluso a los anfitriones de Taipei de China. Va a ser clave para el equipo cubano lo que puedan hacer ese primer día contra los Países Bajos. Para ello, bueno, ha estado anunciado ya Elian Leiva como primer abridor, quizás Rubén Nigelía. Hay que ver por dónde se decide. Creo que este partido va a ser clave. Para nadie es un secreto que no nos ha ido bien con los equipos de Países Bajos. Una sola victoria y tres derrotas en los Clásicos Mundiales. Y bueno, al día siguiente enfrentaremos a Italia. Un equipo que quizás para muchos no es un equipo con grandes jugadores, pero sí está plagado de jugadores con experiencia ya en ligas profesionales y por tanto... En mi criterio, van a ser estos dos partidos los que definan o no el avance de Cuba a la siguiente ronda. Por supuesto, con esto quiero decir que el reto fundamental que va a tener Cuba es no solo salir airoso con estos dos partidos, sino luego manejar un picheo que tiene límites de lanzamiento de 65 en el caso de los abridores y, bueno, después poderlo utilizar en lo, en lo que queda de, de torneo y también, bueno, pues tratar de evitar a Japón para una segunda ronda en cuartos de final. Es un reto muy difícil, Cuba no está convenciendo todavía en los partidos preparatorios, pero aspiramos a que la inclusión de los jugadores de la MLB y algunos jugadores profesionales que no han estado todavía con, con el equipo puedan darle un vuelco a esta imagen y podamos incluso sobrevivir esta primera, esta primera etapa que históricamente, desde el 2006 hasta el 2017, Cuba siempre ha logrado avanzar para la segunda fase. Este es quizás el reto mayor. Ya luego... En el caso de cruzar con Japón o con Corea, veo las mejores posibilidades si cruzamos con los coreanos, que no con los japoneses, que es un equipo favorito a estar en los primeros lugares. Y ya creo que después de ahí, bueno, sería muy difícil que Cuba avanzara en el Clásico Mundial en semifinal o final. Es lo que tengo por aquí, al menos son las primeras consideraciones para este noticiero. Gracias por, por el sintonía. Agradecemos a Joel por sus valoraciones. En nuestra opinión, teniendo en cuenta el estado de los contrarios, Cuba puede avanzar a la segunda fase, o sea, a cuartos de final, como ha hecho en las anteriores ediciones de certamen. De ahí en adelante ya es un buen resultado. Hasta aquí el Desde Cuba. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en próximos espacios de Cuba Debate, por veremos con más sobre la posible actuación de Cuba en el Quinto Clásico Mundial de Béisbol.